Lecciones de un Curso de Milagros con Enseñanzas Profundas de David Hofmeister. Y continuamos hoy con la lección número 19. No soy el único que experimenta los efectos de mis pensamientos. La idea de hoy es obviamente la razón por la que lo que ves no te afecta a ti solo. Notarás que las ideas que presentamos relacionadas con el acto de pensar a veces preceden a las que están relacionadas con la percepción, mientras que en otras ocasiones se invierte ese orden. Eso se debe a que el orden en sí no importa. El acto de pensar y sus resultados son en realidad simultáneos, ya que causa y efecto no están nunca separados. Hoy volvemos a hacer hincapié en el hecho de que las mentes están unidas. Rara vez se acoge bien esta idea al principio, puesto que parece acarrear un enorme sentido de responsabilidad e incluso puede considerarse como una invasión de la vida íntima. Sin embargo, es un hecho que no existen pensamientos privados. A pesar de tu resistencia inicial a esta idea, ya entenderás que para que la salvación sea posible, esta idea tiene que ser verdad. Y la salvación tiene que ser posible porque es la Voluntad de Dios. El minuto de búsqueda mental que se requiere para los ejercicios de hoy debe hacerse con los ojos cerrados. Repite primero la idea de hoy y luego escudriña tu mente en busca de aquellos pensamientos que se encuentran en ella en ese momento. A medida que examines cada uno de ellos, descríbelo en función del personaje o tema central que éste contenga y mientras lo mantienes en la mente, di lo siguiente. No soy el único que experimenta los efectos de este pensamiento acerca de... El requisito de ser lo más imparcial posible al seleccionar los objetos para las sesiones de práctica ya te debe resultar bastante familiar a estas alturas y de aquí en adelante no se repetirá diariamente, aunque se incluirá de vez en cuando a modo de recordatorio. No olvides, sin embargo, que seleccionar los objetos al azar en todas las sesiones de práctica seguirá siendo esencial hasta el final. Esta falta de orden en el proceso de selección es lo que hará que finalmente tenga sentido para ti el hecho de que no hay grados de dificultad en los milagros. Además de las aplicaciones de la idea de hoy, según lo dicte la necesidad, se requieren por lo menos tres sesiones de práctica, aunque el tiempo requerido para las mismas Podría acortarse si ello fuese necesario. No intentes hacer más de cuatro. Y David nos dice, mientras nos sentamos silenciosamente a recibir y experimentar la lección de hoy, primero se nos recuerda que el orden de los pensamientos que se presentan en estas lecciones no importa. No importa si creemos que pensar precede a percibir o percibir precede a pensar. Son simultáneos. El pensamiento y sus resultados son simultáneos. Causa y efecto nunca están separados. Esto es lo que los físicos cuánticos contemporáneos llaman el campo cuántico. Todo es simultáneo. Todo está conectado. Pensar y sus resultados son realmente simultáneos. La causa y el efecto nunca están separados. Y a esto le sigue una frase muy poderosa. Y tenemos que abrirnos a la certeza de esta idea. Jesús nos dice, Sin embargo, es un hecho que no existen pensamientos privados. No existen pensamientos privados. Nada puede mantenerse oculto. Nada puede ser un secreto. Nada puede ser verdaderamente empujado afuera de la conciencia, en verdad. Ha sido un juego, una simulación, una artimaña, el pensar que podría haber mentes privadas con pensamientos privados. La mismísima base de la condición humana está en las mentes privadas con pensamientos privados, cuerpos privados, partes privadas. Los humanos parecen encontrar valor en lo privado, un valor en la autonomía, un valor en la independencia. Se dice que estas cosas son las que hacen al ser humano. Y esa es una buena palabra. Hacer. Estos conceptos e ideas irreales hacen o generan una ficción de la raza humana, una ficción de individualidad, una ficción de separación. Como si cada persona fuera por su propio camino, conduciendo su propia vida, caminando aparte para encontrarse solo en ciertos momentos. Así que hoy queremos ver la locura de la individualidad, la locura de la personalidad la locura de intentar ejercer una voluntad separada de Dios. Porque la voluntad de Dios para nosotros es la felicidad perfecta. Y esta sensación de mentes privadas y pensamientos privados nunca nos ha traído alegría, ni felicidad, ni paz, ni satisfacción. Esta creencia en la separación solo ha traído la sensación de estar perdidos, de andar errantes, perdidos en el tiempo y el espacio. No soy el único que experimenta los efectos de mis pensamientos. Esto me está mostrando que todo lo que percibo todo lo que hay en todo el cosmos sin excepciones son solo pensamientos todo y abre la grieta la posibilidad de que yo podría ir más allá de estos pensamientos sin significado de imágenes sin significado percepciones sin significado y sumergirme profundamente profundamente dentro de una quietud tan profunda tan apacible tan divina que podré recordar que esta quietud esta paz es mi esencia esto es la realidad. Así que, con la sinceridad más profunda, practicamos hoy. No soy el único que experimenta los efectos de mis pensamientos.